Por la ejecutoria del de señor Francisco Pagán, director de la OISOE, hombre que siempre está pendiente a San Francisco de Macorís, que nosotros sobremanera le agradecemos el interés que muestra por San Francisco de Macorís. En el día de hoy, el señor Pagán viene a poner en posición los, los ingenieros que van a trabajar en la obra, y nosotros estamos agradecidos, tanto al presidente, por haber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 Y eso permitió de, de, definir una geometría que va a llevar el puente. Eh, también eso nos permitió a nosotros elaborar un presupuesto. Como ustedes podrán observar, el suelo de aquí es un suelo que no es muy bueno, es un suelo malo, por lo tanto va a tener que llevar unos reforzamientos en los estribos, o sea, en los aproches donde sale y entra el puente. Recuerden que nosotros iniciamos el hospital de San Francisco de Macorís. Es un hospital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 Porque no puedo yo entrar aquí con 10 equipos y llevarme esa casita que está ahí o esta que está aquí. Yo no trabajo de esa manera. Ustedes tienen que entender la forma que nosotros hemos venido trabajando con el hospital. Y se pueden dar cuenta que no hemos fallado en lo absoluto, en lo absoluto en el tiempo. Prácticamente se trabajan 24 horas al día en ese hospital. Y ese hospital tiene, es uno de los hospitales más seguros que hay en el mundo porque tiene los famosos aisladores símicos, que en América, la cuenca del Caribe... República Dominicana, eh, América Central no tiene un hospital con aisladores sísmicos, una nueva tecnología. No estamos trabajando de esa manera. Prometimos cuando esté avanzado el hospital que se haya salido ya de la fundación y de la base iniciamos el puente. ¿Para y esa es y eso aquí... es, espérese, espérese un momento. ¿Para cuándo iniciarán? Porque ellos dicen que están ya cansados de tantas promesas. Aquí no, óigame bien. Cuando yo inicio algo lo termino. Iniciará? Usted puede ver lo que pasó en el hospital y lo que está sucediendo en el hospital. La muestra la tienen ahí. Nosotros vamos a iniciar ya esta semana, la semana que viene más tardar. ¿Habrá necesidad de comprar viviendas? No sé, decir si ahora mismo vienen los contratistas, viene un equipo nuestro de hoy, soy, y entonces el aproche y la entrada y la entrada se va a, a resolver. Por supuesto. Creo que andan en los 99 millones o 100 millones aproximadamente, te voy a decir, no recuerdo bien el dato, pero por ahí es que anda. 99 millones. 100 millones, póngale, porque esa es la realidad.